Bienvenidos a su programa Escuela Sabática Universitaria. El día de hoy vamos a seguir estudiando la Biblia y vamos a estudiar una parte muy, muy interesante que es el Nuevo Testamento. En particular vamos a hablar de cómo el Nuevo Testamento habla acerca de la promesa de la resurrección. Y con esto en mente quisiera que nos presentáramos los que estamos hoy respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu promesa favorita que Jesús dijo? Claro. Yo soy Noemí Belandria y esa promesa que me gusta está en Juan 11, 25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy Chiprián Mojora y mi promesa favorita sigue siendo en el libro de Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi nombre es Ruth Badilla y me voy a regresar unos versículos de la promesa de Chiprián. Está en Juan 14, versículo 3. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo soy Ricardo Sosa y la promesa que Jesús dijo que más me gusta está al final de lo que conocemos como la gran comisión. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Y con estas eh, promesas vamos a dedicarnos a Dios con una oración. Oremos. Amado Señor y Padre, muchas gracias te damos por este momento que provees para profundizar en tu palabra. Sé con nosotros ahora, sé con los amigos que nos ven para que podamos, Señor, obtener enseñanzas de vida eterna. Gracias porque nos escuchas. Oramos en Jesús. Amén. Amén. Como les estábamos comentando, amigos, vamos a estar hablando acerca de las promesas de resurrección que hay ahora en el Nuevo Testamento. Y Ciprián, ¿podrías por favor? El leernos el versículo que se encuentra en 1 de Juan 5 del 11 al 12, por favor. Claro que sí. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida esa es una promesa pero al mismo tiempo es una advertencia como todo en la biblia tenemos dos opciones tenemos dos caminos de un lado está la vida y de un lado está no tener la vida básicamente de un lado es elegir tener al hijo que es jesús y de otro lado es rechazarlo no hay un camino a medio entonces es una gran promesa porque si nosotros elegimos al hijo vamos a tener la vida y no cualquier vida sino vida eterna que el mismo dios nos ha prometido fíjense eh, a mí me parece sumamente interesante que menciona que esa fuente de vida es el hijo verdad como que esa fuente de vida eterna eh, ustedes les parece que eso da alguna implicación sobre la creencia que muchas personas, muchos cristianos tienen de la inmortalidad del alma? Bueno, tenemos que darnos cuenta que Juan al hacer énfasis en que solo los que permanecen en Cristo tienen acceso a esa vida eterna, está entonces dejando de lado esta teoría de la inmortalidad del alma. Nosotros solo podemos tener vida eterna a través de una relación salvífica con Jesús. Entonces, esa esperanza o la esperanza que vemos a través del Nuevo Testamento es una esperanza cristocéntrica. Claro, eh, y es por el mismo poder de Cristo que se puede ver, ¿verdad? Eh, a mí me parece muy interesante cómo... El, la razón por la que se puede decir o se puede extender la promesa de la resurrección tiene que ver con el mismo poder que Jesús estableció a través de su resurrección en particular. ¿Cómo creen ustedes entonces que está ligada la resurrección de Jesús a la promesa de resurrección dada hacia nosotros? Claro, eh, en cuanto a eso, Primera de Corintios 15 dice algo especial a partir del versículo...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 a la de nosotros, que si ese hecho no se hubiera realizado, nosotros no tendríamos esperanza hoy. ¿Ustedes ven alguna posibilidad de que pueda existir una fe cristiana, pero que no crea en la resurrección de Jesús? Yo quisiera decirle algo y quisiera compartirles de una película que a mí me marcó mi vida espiritual, porque habla de un viaje en la fe y de las preguntas, las dudas. Es una película de 2001, se llama El Cuerpo. Y en esa película, Antonio Banderas, que interpreta un sacerdote, en cierto momento de la película dice, es cierto que el centro de su mensaje refiriéndose a jesús es el amor tienes razón con eso pero al mismo tiempo la salvación la resurrección él es dios si tú le quitas la resurrección vas a matar a jesús como dios y con él el sueño de millones y millones de personas que lo único que tienen es esa fe en Él. Y es también mi fe en Jesús como Dios. En muchos, puede haber muchos dioses, ¿no? Que en muchas religiones se, se veneran. Pero definitivamente Jesús es el único Dios que venció la muerte. Y eso es una promesa magnífica. Imagínense si nosotros tuviéramos fe en una persona o en un objeto o en un Dios, pero fuera un Dios muerto. ¿Cómo sería nuestra fe? También sería una fe muerta, ¿no creen? De alguna forma tal vez Pablo tenía esto presente o había llegado también a esta conclusión después de analizar mucho, porque en 1 Corintios 15, y, y lo dice un poco tal vez como como, como visible, o, o un ejemplo, un poco exagerado para que nos demos cuenta, en el versículo 32, dice que si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, no tendríamos esperanza. Haz de tu vida lo que sea y, y muérete, porque ya, ya no hay más. Entonces, él nos recuerda que si, si Cristo no hubiera resucitado, como nos había dicho Noemí, nosotros no, teníamos, no tendríamos esperanza de resurrección. O si nosotros no resucitáramos, entonces, ¿para qué Cristo hubiera resucitado? Sí, en muchas formas, la, la vida eterna es, vaya, pues no tiene final, ¿no? Y por lo tanto, es algo que es continuo. Y en muchas formas la Biblia nos da a entender que la resurrección es ese inicio, ¿no? E es inicio de una eternidad que se prolonga por siempre. Y quiero que ustedes, amigos que nos acompañan viendo este programa, se queden con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa. Pero cuando regresemos vamos a seguir platicando acerca de este tema de la resurrección. Se dice que Jesús es las primicias de los que murieron.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 la primera gavilla de la cosecha en el templo y un sacerdote la merecía ante el Señor. Todo esto tenía lugar el día 16 de Nizán y era un recordatorio de la promesa de una cosecha completa. Sorprendentemente, Jesús resucitó el 16 de Nizán. Por lo tanto, Él sirvió como prenda, la primera gavilla, las primicias de la cosecha completa de todos los creyentes que también resucitarán algún día. La vida nueva de Jesús apunta a la vida nueva y la resurrección de todos los creyentes. Bienvenidos de regreso. Seguimos hablando acerca de las promesas de la resurrección que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y vamos ahorita en este segmento a hablar de algo que a mí me pareció muy, muy bonito, que es la forma en la que eh, Jesús hizo promesas directas. La primera tiene que ver eh, con la promesa que le hizo a sus discípulos de que Él vendría otra vez. Jesús prometió muchas veces que vendría otra vez y luego a través del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, muchas veces la Biblia dice que Jesús mismo dijo que vendría pronto. Ahora, esta pregunta, o más bien esta frase, esta promesa de Jesús, se hizo hace más, aproximadamente unos dos mil años. ¿Cómo podemos nosotros conciliar la promesa de que Jesús vendría pronto con el hecho de que ha pasado tanto tiempo? Esa no es una pregunta fácil, pero me gustaría que ustedes me ayuden comentando. Sí, sabes que la lección en esos días nos afirma eso, lo que acabas de decir, que a pesar de que han pasado tantos siglos desde ese momento en que Jesús ascendió, esta promesa sigue siendo relevante, incluso hoy. ¿Pero por qué? Porque todo lo que tenemos nosotros ahorita, lo más seguro que tenemos, es una vida corta, mm. seguida, de un descanso inconsciente en la tumba y luego la resurrección final. Gracias. Y yo agregaría, los que escucharon la primera vez la, esa promesa de Jesús, entendieron y pensaron que Cristo iba a venir en su tiempo, en sus vidas. Mi abuelo murió a los 96 años creyendo cada día de su vida que Cristo vendrá mientras que Él vive. Mis padres profesan la misma fe y yo también. Pero el término pronto, Dios lo dice desde su perspectiva. La manera en cual Dios maneja el tiempo es muy diferente de nosotros. Lo que sí sabemos que como nosotros anhelamos que Él venga, de la misma manera, Él anhela que venga a nosotros. Claro, pero ¿cuál podría ser el mejor momento? Podríamos asegurar que, que era hace 100 años, que era hace 50, uh -huh. y ni siquiera habríamos existido. Y, y creo que tanto nosotros como las personas que nos ven, podríamos sentirnos un poquito importantes como para decir que, que no estaríamos ahí o que nos dejaran por fuera. Uh -huh. Pero aún así, aunque han pasado más de, de dos mil años, aún hay personas que todavía no han escuchado de Jesús. Uh -huh. Aún hay personas que tal vez han escuchado de un Jesús o de una muerte o de una muerte sin resurrección incluso. Entonces uh -huh. no sería incluso para, él, para ellos un poco injusto si Jesús volviera así nada más. Y es algo que Pedro nos dejó escrito. Esta, esta idea, este principio, lo podemos encontrar en 2 Pedro 3, 9, que dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos damos cuenta que es ese amor tan grande de Dios que hace que todavía espere un poquito más y yo me pongo a pensar de pronto cuando vamos de paseo y vamos un grupo y quedamos a cierta hora y tal vez alguien se atrasó, mm. si salimos a la hora que quedamos, esa persona queda, pero entonces de pronto nos esperamos un poquito para que esa última persona pueda unirse al grupo y, y disfrutar de ese viaje. ¿Cuánto más este viaje hacia el reino de los cielos? I imaginando esa misma idea de que es un viaje... Pues yo siempre que eh, hay un viaje cerca, no, me, me gusta prepararme. ¿Qué podemos hacer nosotros para con nuestra vida demostrar que te tenemos esa creencia? O sea, ¿qué podemos hacer para vivir con la promesa de que Jesús viene pronto presente en nuestras vidas? Sí, el regreso de Jesús lo tenemos justo después de nuestra muerte, nos decía la lección. Y eh, por allí hay eh, comentarios eh, o en el Argor Popular que dice que para morir lo único que tiene que pasar es que, es que estemos vivos. ¿no? Entonces en cualquier momento puede llegarnos la hora. ¿Y qué es lo próximo que va a pasar? Aunque pasen años. Para los que estén dormidos, cuando Jesús venga, va a ser como que sí, me acosté a dormir anoche y me desperté esta mañana. Entonces, este pensamiento nos tiene a nosotros que hacer meditar, hacer pensar que la venida del Señor está ya próxima, que está ahora. De hecho, las señales y las noticias que vemos todos los días nos lo recuerdan. Que Jesús está a las puertas y que ese momento glorioso está más cerca de lo que pensamos. Así sigan pasando años. Está cerca. Fíjese que al, Jesús también prometió, hizo una promesa muy, muy bonita. La, la mencionamos en el primer segmento. Él dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eh, pero es un poco extraña también esa promesa porque... ¿Cómo puedes estar muerto y vivo a la vez? Sí, eso es extraño si uno toma que las dos acciones son simultáneamente, tanto que estar muerto como vivo. Y eso incluso es como una contradicción, ¿verdad? Pero podemos entender como dos acciones sucesivas. O sea, que una precede a otra. O sea, aunque esté muerto, aunque en un cierto momento vaya a descanso, aunque en un cierto momento va a morir, pues vivirá. O sea, después de eso va a vivir. Y es lo que nosotros creemos, es lo que es nuestra fe. Mm. En, en Juan 6, el versículo 40, yo creo que eso ayuda a explicarlo bastante. Noemí, ¿nos podrías hacer el, el favor de leerlo? Sí, dice así. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final." O sea que eh, la imagen es clara. Sin Cristo no tenemos vida eterna, pero aún después de aceptar a Cristo y tener la seguridad de vida eterna, por ahora, ¿qué pasa? Continuaremos siendo mortales hasta que Él venga, nos resucite y nos haga eh, seres santos. Y aunque algunas personas puedan tener la idea de que pues, van a vivir eternamente y al morir siguen con una cierta especie de vida, la Biblia es bien clara. Jesús dijo, yo les resucitaré. Eso implica que van a morir y van a, ser, después van a tener nueva vida. Eh, como esta pregunta, yo sé que muchos tenemos diferentes preguntas y hay una pregunta que le queremos hacer al experto y tiene que ver con el libro de Primera de Corintios. ¿Qué esperanza se encuentra en Primera de Corintios 15? Vamos ahora con el experto para que nos ayude contestándola. Uno de los aspectos más importantes de la doctrina del filósofo griego Epicuro es el hedonismo racional. De esa corriente de pensamiento surge una frase que nos va a resultar conocida. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Quién utilizó la frase? El apóstol Pablo, precisamente en Primera a los Corintios capítulo 15. ¿Por qué la menciona? Notemos el contexto. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. El apóstol Pablo está utilizando un capítulo bastante extenso este 58 versículos para enfatizar la esperanza de la resurrección, la bendita esperanza nuestra bendita esperanza ¿y por qué lo hace? porque contrario a lo que podría esperarse un grupo de hermanos, creyentes profesos cristianos empezaban a dejarse llevar por el gnosticismo griego y decían no hay resurrección de muertos no va a ser corporal es, son espíritus y entonces dice el apóstol, espérense si no hay resurrección de muertos, Jesús nos resucitó. Y si Él nos resucitó, dignos de conmiseración somos todos nosotros. Así que si no hay resurrección, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, como dicen allá. Hermano, lo que nos presenta el capítulo 15 es que vivir una vida sin la esperanza de vida futura en Cristo Jesús es absurdo. No tiene sentido. Así que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 como primicia de nuestra esperanza. Si Él reducitó, nosotros también tenemos la esperanza de una vida futura a su lado, una vida eterna, junto con nuestros amados, que la muerte no se arrebata. Sigamos esperando al Señor, porque va a cumplir su promesa. Agradecemos al pastor Oscar Rivera por la respuesta que nos dio a esa pregunta de Primera de Corintios 15. Y vamos a continuar ahora con más imágenes que hay en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección. Quizá una de las más impactantes o al menos en, en mi imaginación, recuerdo cuando estaba joven y leíamos eh, textos relacionados a la resurrección. Me dejaba muy impactado cuando eh, la Biblia mencionaba una trompeta hasta la podía oír ¿no? en mi mente. Esta trompeta, sobre todo en el libro de tesalonicenses, se, se hace referencia a ella. Y hablando de los tesalonicenses, ellos tenían una creencia muy interesante en el tiempo de ellos. Esta era que ellos tenían la expectativa del segundo retorno de Jesús, pero ellos esperaban que fuera pues, muy pronto del tiempo en el que ellos vivían. ¿no? Ellos esperaban que fuera durante su periodo de vida. Pero por esta creencia, ellos también creían que solamente irían con Jesús al cielo las personas que estaban vivas en ese momento. Pero Pablo hizo algo para ayudarles con eso. Eh, ¿Cómo corrige Pablo esta creencia? Es, es importante ampliar un poquito más el contexto para que podamos incluso sentir un poco lo que ellos estaban pasando en ese momento. Cuando los tesalonicenses y cuando Pablo escribe esto, estamos en una situación en la que los cristianos eran perseguidos, eran torturados y eran incluso llevados a la muerte. Uh -huh. y, y ellos intentaban cuidar las vidas de sus amigos de las, de las maneras en las que podían, pero cuando veían que ellos morían, realmente sentían muchísimo dolor en su corazón porque no iban a poder ser parte de, de esta promesa. Entonces, Imaginemos la angustia que seguramente ellos sentían al ver a sus seres amados morir. Entonces, va a cobrar más sentido si leemos 1 Tassalonicenses 4, del versículo 13 al 18. Quiero que lo leamos. Dice el versículo 13, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí hay un punto interesante. Pablo vuelve a usar la idea de que la muerte es un sueño.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 y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Realmente eran un bálsamo, realmente eran consuelo. Pero nos damos cuenta por qué Pablo hace tanto énfasis en que nosotros no vamos a precederlos. O sea, no por estar vivos, somos más importantes y que vamos a ir juntos. Porque Pablo dice, no, tanto los que mueren como los que estamos vivos, porque él creía que iba a estar vivo, como ahora mencionaba Chipi, de, de tanto él como sus antepasados. Todos albergamos esta esperanza una vez que lo conocemos. Él creía entonces que podían esos amados, esos muertos, resucitar e, e irse junto con ellos. Y, y es importante mencionar que hay personas que con la idea de la inmortalidad del alma, aún así, aunque crean en la resurrección o que van al cielo, como que de alguna forma en ese momento Jesús los va a regresar del cielo para que otra vez se vuelvan a regresar y, y sería hasta un poco injusto. Si yo estuviera en el cielo perfecto disfrutando de todo, yo no quisiera acercarme, pero ni un pedacito a la tierra y al sufrimiento. Entonces nos damos cuenta que eh, la esperanza que se le transmite a las personas, a los tesalonicenses, que les lleva este consuelo, incluso puede ayudarnos hoy afrontar esos momentos difíciles cuando perdemos algún ser amado, o incluso si en algún momento llegamos a estar cerca de la muerte. Porque como Noemí decía, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dormir, y cuando los abramos, inmediatamente lo que, lo que veremos es a Jesús volver. Eh, sí, Brian, ¿podrías leer 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Muchas personas creen que este misterio, como habías dicho antes, Ruth, se trata acerca de un misterio que tiene que ver algo con el rapto secreto. Eh, Chiprián, ¿tú qué, qué te parece o qué piensas al respecto? Ok, entonces... En ese contexto dormiremos nos damos cuenta que se refiere a muerte como un sueño, porque al sueño físico no se refiere porque si sí, todos han llegado a dormir físicamente. Y ellos tenían la fe, la confianza de que Jesús iba a venir la gen en la generación de ellos. Pero transmitido así también nos incluye a todos nuestros a todos los creyentes. Entonces, nosotros creemos que no todos los que creen en Jesús van a estar muertos en la segunda venida. Entonces, los que van a estar vivos en aquel momento, uh, pues no van a estar muertos. Y los que sí Tantos los muertos como los vivos, sus cuerpos van a ser transformados en la gloria de Jesús. Entonces, en la muerte, no todos en ese sueño, no todos vamos a pasar por ese sueño, pero todos vamos a pasar por esa transformación que trae consigo la segunda venida. Amén. Esa es una esperanza muy hermosa. Y el misterio, perdón que te interrumpo, es quiénes van a estar muertos y quiénes van a estar vivos. Ese es el misterio. Claro, regresando a lo que habías dicho antes, ¿verdad? Uno no sabe, eh, perdón Noemí, tú lo habías dicho antes, uno no sabe en el momento en el que vas a morir y por lo tanto debemos de vivir con la esperanza tal cual fuera hoy el día en el que va a regresar Jesús. Y quisiera, Noemí, que tú nos ayudes contestando una última pregunta para terminar. Este, ¿Qué esperanza trae para tu vida la idea de la resurrección en el Nuevo Testamento? Podría resumírtela en el reencuentro con mis familiares y amigos que han muerto y que quiero volver a ver pronto. Yo creo que esa es una esperanza que todos nosotros aquí tenemos. Porque este mundo es un mundo de sufrimiento, es un mundo de dolor. Quizá tú que estás viendo esto en casa, eh, tienes también ese dolor. Queremos eh, recordarte y queremos decirte que Dios es un Dios de amor y Él ha hecho promesas grandes y tiene esas promesas para ti.